Yo algunas veces me he preguntado si ¿sí seré el diablo, pero ahora ya no me lo pregunto más porque yo soy el diablo, compadre rompo por dentro nada que me inspira ¿qué será que soy como me mira más lo malo del que mira tú verás que por mucho que digan los pelos del ojete con el frío nos abrigan nada es como crees huele crudo en esta carne el sable que te corta cuando se cruzan los cables no hables de un porqué no busques motivación si en los tiempos que vivimos solo se nota presión no te equivoques no hay conspiración solo un loco frente al micro sin un foco que lo enfoque ¿Sí o okay. qué? Di, sí, solo hablas contigo tú también que te conoces Dime si tú ves la luz en lo alto de este bloque Deja que lo piense Nada que me ampare donde nada es suficiente Sigo por humor o por hacerlo diferente Y termino desquiciado porque nada es para siempre Pero, párate en lo bello dicen los plebeyos Mientras la corte llenan los platos No veo salida y te lo juro por mi vida Que ya colgaría del cuello si no fuese por mis gatos Dejadme solo un rato, yo con mi persona Fusta por lo malo, me quedaré en la lona Cansado de luchar y de las hacia el espejo De ver al niño viejo que empeora y decepciona solo ti ¿Qué esperas de mí? No cumplo los requisitos No doy el perfil, no soy ni lo que predico No puedo dormir, no sé si lo necesito Solo esperaré la muerte mientras dejo todo escrito Llámalo poesía, pa' tanto no es tampoco. Reflexión del día para dar la vuelta al coco Ni cómo tratar todo aquello que provoco Y cuánta psicología saben los llamados locos Sufro la ansiedad de sentirme un miserable El daño que penetra para nada es razonable Rompe el corazón como un puñal que lo atraviesa La sensación de infarto provocado en la cabeza Donde todo empieza Algo que se acaba, dijo el César Bajando el pulgar pero sin pisar la arena Dictamina la condena desde el palco y la realeza Buena posición, decide lo que interesa Tanto se ha cambiado, sigue igual el que maneja Naces con estrella vas marcado cual oveja Me lo dijo mi vieja La vida no es tan fácil, sé tú mismo si te deja Perdiendo los sentidos ya no veo el objetivo No me queda fe para nada y yo lo único que pido Disfrutar de la velada compartiendo cualquier vino Con la soledad que viene cada noche a estar conmigo Vivo en un infierno, esa es mi condena Buscaré al demonio y seremos buenos colegas Con el empatizo por el odio bien robusto Y por buscar el gusto de la sangre cuando quema Tengo un lado oscuro, se apodera de mí Por mucho que lo intento pero no puedo seguir Yo tengo un lado oscuro, se apodera de mí